Hola y bienvenidos Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida Entonces vamos a hacer la configuración de la base de datos Vamos a hacer la conexión Entonces para ello abro aquí el SQL Magnamen Studio Para administrar mi base de datos Vamos a empezar a crear eh, lo que son los campos Vamos a empezar a crear también eh, la tabla y los campos Y vamos a hacer la conexión desde Node.js, listo, entonces aquí inicio sesión en SQL Server y vamos a proceder a crear la eh, tabla entonces vamos aquí, para yo vamos a crear primero la base de datos vamos aquí en base de datos, expandimos, que creamos una nueva base de datos, asignamos el nombre eh, que creamos, en este caso yo voy a colocar API Estudiantes eh, no, mejor le colocamos, eh, será eh, API Node.js, listo, así le voy a colocar a mi base de datos. Y eh, aquí en propietario seleccionamos los tres punticos, le damos aquí en examinar y seleccionamos qué usuario o qué usuarios van a tener acceso a esa base de datos. De momento para términos de ejemplo voy a seleccionar el usuario Steve, que es el usuario con el que inicio sesión, lo chuleo, le doy a aceptar, a aceptar y a aceptar listo, súper bien, entonces aquí vamos a eh, seleccionar nuestra base de datos, le damos aquí expandir, expandimos aquí en tablas, como podemos ver no tenemos ninguna tabla de momento creada, entonces para crear una tabla, nos ponemos aquí en tablas, clic derecho nuevo, crear tabla, aquí ya podemos definir los campos de nuestra tabla, listo, aquí empezamos a crear nuestras columnas, y, y como primer campo voy a crear el code estudiar. Que va a ser eh, mi llave primaria de la tabla. Va a ser de tipo entero. Y eh, no va a permitir valores nulos. ¿Listo? En este caso vamos a crear el segundo campo. non estudiante. De tipo barchar. Y aquí quitamos pues eh, los valores nulos. Y establecemos como llave primaria. Aquí eh, es un estudiante barchar de 100. Creamos nuestro tercer campo. Teléfono estudiante. Este va a ser de tipo entero y va a permitir valores nulos. Nuestro campo número 4 va a ser dirección estudiante. Va a ser de tipo barchar. Y también le vamos a decir que permita valores nulos. En este caso le voy a colocar una dirección de 150 caracteres. Y para guardar la tabla, pues lo voy a hacer de esta manera. Voy a dar aquí a cerrar. Y me va a decir que si deseo guardar los cambios sobre la tabla, le va a decir que sí y ahora eh, solamente me resta definir el nombre de la tabla listo en este caso le voy a colocar tbl eh, estudiantes y le doy a aceptar de esa manera ya tendríamos creada nuestra tabla entonces eh, le damos aquí clic derecho a nuestra tabla le damos editar para llenar los valores y aquí empezamos a digitar eh, Nuestros datos, listo. Empezamos a llenar cada una de las celdas, colocamos unos datos allí de prueba, listo. Y vamos a hacer dos, tres datos para que podamos utilizarlos al momento pues, de la API, listo. Colocamos aquí: eh, nombre, teléfono, dirección, listo. Podemos llenar la cantidad de datos que consideremos necesario. De momento, pues. Voy a hacer solamente unos tres como para que me quede funcionando pues eh, o me sirvan para el ejemplo de la API Listo, entonces en ese momento ya nuestra información estaría guardada Podríamos cerrar esta ventana si queremos, listo Y eh, vamos a hacer una nueva consulta y vamos a consultar la tabla eh, tbl estudiantes Listo SELECT Asterisco from TVL ESTUDIANTES y al ejecutar ya vamos a tener nuestra información en esto ya tenemos el insumo para realizar nuestra app ahora nos vamos al Visual Studio Code y vamos a empezar a crear nuestro proyecto esto es lo que tenemos inicialmente ya le hicimos una pequeña eh, ya inicializamos nuestro nuestro proyecto con no eh, espacio init y ya nos cargó nuestro paquete eh, packas.json y ya cargamos las dependencias que vamos a utilizar. Entonces, para hacer la conexión, generamos nuestro archivo eh, de conexión. Yo lo voy a eh, renombrar eh, cnx.js y lo primero que vamos a hacer es crear una constante. En este caso eh, le voy a dar el nombre de cnx. Y eh, lo que voy a alojar en él. Son los valores de conexión. El usuario. El password. La base de datos. Y eh, el servidor. Listo. Esos cuatro son los datos que voy a utilizar. Se los coloco inicialmente aquí. Y los empiezo a definir. Aquí debo eh, de colocar un igual para que me quede correcta la eh, estructura y entonces aquí el usuario que voy a utilizar es sencillamente el, el usuario Steve, listo. Si ustedes no tienen este usuario lo podrían crear de esta manera. Ustedes regularmente inician con autenticación de Windows. Y le dan conectar, listo. Para crear un nuevo usuario, entonces va a cancelar un momentico esta conexión. Aquí vamos a seguridad, inicios de sesión. Y le damos clic derecho, nuevo inicio de sesión. Aquí vamos a crear el usuario, listo. Aquí colocamos el nombre del usuario que ustedes vayan a definir. Yo en este caso colocar prueba le digo que la autenticación va a ser eh, de SQL Server por medio de usuario y contraseña para lo cual defino una contraseña y quito aquí eh, y desmarco este ítem de exigir directrices de contraseña para que no se me esté venciendo la contraseña cada determinado tiempo en la parte de acá le digo que base de datos va a estar eh, o sea la predefinida le defino la API Node.js. Y el idioma de preferencia pues lo podemos dejar por predeterminado. ¿Listo? Después nos vamos aquí a roles de servidor y le defino que este usuario va a tener eh, eh, el rol de sysadmin para poder administrar pues toda la base de datos. Eh, y aquí en, en estado... Eh, aquí en asignación de usuarios le defino qué base de datos va a poder acceder de momento solamente tengo esta base de datos pues le defino que solamente a esa base de datos API 10 va a tener acceso listo y acá abajo le defino eh, eh, a qué a qué rol pertenece entonces selecciono pues los roles eh, aquí que más me convengan y acá en esta parte de eh, elementos protegidos le digo pues que haga uso del servidor. En este caso mi servidor se llama Steven PC, que es el mismo nombre de mi máquina. Le doy eh, aceptar y aquí debo conceder los permisos que consideren necesarios. Sobre mi base de datos. Si me puedo conectar, si puedo hacer consultas, si puedo hacer modificaciones, si puedo hacer eliminaciones. Como es un usuario de prueba. Pues le voy a conceder todos los permisos. ¿Listo? Ya ustedes deben definir, o el administrador de la base de datos debe definir los usuarios, eh, los permisos sobre el usuario. ¿Listo? Y aquí importante que el inicio de sesión debe estar habilitado para poder eh, que ese usuario pueda iniciar sesión. ¿Listo? Aunque el usuario esté creado, pero si no está habilitado, pues no podrá eh, iniciar sesión. Ahora como lo probamos, pues sencillamente ya vemos que tenemos nuestro usuario aquí, eh, ya creado dentro de los inicios de sesión, ya aparece pues listo para usar, entonces vamos a eh, generar una nueva conexión, le voy a decir que la autenticación va a ser por medio SQL server con usuario y clave, ponemos mi usuario y la clave que definimos en el paso anterior, le damos conectar y ya debería de permitirnos la conexión. Listo. Hasta ahí ya tendríamos entonces el usuario, la contraseña. Entonces vamos aquí al eh, Visual Studio y definimos el usuario. en Este caso se llama prueba. Y la contraseña que eh, colocamos. En este caso, pues define una contraseña admin. ¿Listo? Nuestro servidor. ¿Cuál es nuestro servidor? En este caso, mi servidor, como ya les había dicho, se llama Steven PC. Que es el mismo nombre de mi equipo. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? Eh, cuál es el nombre de mi, de mi servidor pues si ya hemos iniciado una conexión lo vemos allí o si no, aquí en este cuadro que dice nombre del servidor entonces lo copiamos y lo pegamos acá y eh, nuestra base de datos pues la seleccionamos y ya tendríamos el nombre de cuál es la base de datos que vamos a utilizar en este caso pues API no. Súper super, pues, ya tenemos los cuatro parámetros de conexión eh, eh, que vamos a hacer uso Existen otros parámetros de conexión. Que son estos que están aquí. ¿Listo? De momento pues los voy a pegar aquí. Si ustedes los pueden utilizar. Si quieren pues no son eh, opcionales de utilizarlos. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestra base de datos. Requiere un, una instancia o es dentro de una instancia? Pues vamos aquí. ¿eh? Y lo podemos ver. Si está lleno el campo. Pues debemos de definir la instancia. Si no. Basta con dejar los parámetros de conexión obligatorios, usuario, password, servidor y database. Listo. De momento lo dejo aquí. Por si lo necesitan, lo pueden copiar y en sus códigos. Ahora necesitamos exportar nuestra eh, variable de conexión. Listo, nuestra constante de conexión. Para ello definimos módulo.exports. Eh, igual a cnx listo yo aquí lo escribí mal pero es igual a cnx bueno ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo eh, le voy a colocar estudiantes en donde vamos a hacer ya la consulta de los estudiantes y entonces voy a aclarar una constante llamada cnx y lo que voy a hacer es eh, requerir mi archivo de conexión entonces aquí directamente pongo la ruta donde tengo ubicado mi archivo cnx.js listo y en este caso pues el js eh, lo puedo omitir porque ya sabemos que pues todos los archivos son eh, de extensión.js <coughs> Y ahora voy a declarar otra constante eh, llamada SQL. Que va a ser igual a eh, requerir mi eh, paquete de MS SQL. ¿Listo? Paquete de MS SQL que instalamos ya en el video anterior. Si no eh, lo han instalado, pues por aquí en el lado le estaré dejando el video para que lo revise. Listo. entonces ahora vamos a crear la función una función asincrónica eh, que se va a llamar getEstudiantes, donde me va a obtener todos los estudiantes no me va a recibir de momento ningún parámetro entonces eh, lo que vamos a hacer aquí eh, dentro de esta función es crear, eh, crear un catch para eh, hacer la consulta y en tal caso de que nos genere algún error eh, la conexión o la consulta a la base de datos, pues poder capturar ese error. ¿Listo? Y lo, de momento lo único que voy a hacer es imprimir en, en consola el error que se llegue a generar. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte del trick lo que voy a hacer es definir una variable. Eh, voy a hacer una espera, un await para que me espere la petición. Que va a ser eh, el paquete o de la constante SQL punto, la función connect. Voy a utilizar la función conectar. Voy a pasarle eh, la conexión. Listo. Ahí ya tendríamos la conexión lista. Ahora voy a declarar otra variable. Eh, donde voy a obtener el resultado de la consulta. Listo. Entonces, la salida igual a wait. Eh, pull que es la variable que tiene la conexión. Punto, eh, request, para hacer una petición, punto, query, listo, y aquí definimos el query de base de datos, listo, entonces aquí de momento voy a hacer un select asterisco from de la tabla tbl estudiantes, listo, esto me va a traer a mí todos los eh, datos que tenga la tabla estudiantes, y de momento voy a imprimir esa salida, salida punto, record sex listo para obtener todos los registros que eh, me devuelva la consulta listo y acá voy a exportar eh, esta función entonces module.exports. le voy a dar igual para pasarle un objeto y le voy a decir que mi variable get estudiantes me va a almacenar mi función get estudiantes entonces ya eh, con esta línea lo que estoy haciendo es exportando mi función para poder accederla desde cualquier otro archivo de cualquier lugar. A términos de ejemplo voy a colocar aquí para probarla por la consola. Get Estudiantes hago el llamado directamente. Y aquí en consola eh, borro inicialmente mi consola y voy a iniciar directamente mi aplicación. Entonces le digo no getestudiantes.js y eh, vemos que en ese momento me está generando un error aquí. Eh, algo me quedó mal. Vamos a revisar qué es. Y... Eh, me yo miro. Ah, ok. Aquí en el archivo cnx.js. En la exportación es module.export igual a cnx. Listo. A mi constante cnx. Eso es lo que tenía malo. Ahorita vuelvo aquí a la consola. Y como pueden ver ya estoy obteniendo los registros que tengo en este momento almacenados en la base de datos. ¿Listo? No inicialicé nuevamente el proyecto porque solamente con ajustar y guardar en eh, no automáticamente me refrescó mi proyecto y me está obteniendo ya el resultado. Entonces de esa manera terminaríamos lo que sería la conexión y eh, la conexión. Eh, la conexión a la base de datos y, y obtenemos los primeros registros entonces si este video les ha servido los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de los nuevos videos que vamos a estar subiendo sobre eh, Node.js y SQL Server y eh, que me regalen una manito eh, arriba si este video les ha gustado y les ha servido y nos vemos en un próximo video